Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer unos aretes plateados con cadenas de aluminio y cristales. Bienvenidos. Bueno, primero que todo les voy a mostrar este kit viajero de herramientas que es muy práctico. Se lo recomiendo mucho para que lo lleven. Lo pueden guardar en el bolso, en la maleta. Y tiene las herramientas básicas que necesitamos para realizar cualquier accesorio. En la parte de atrás nos dice el contenido de la cajita, que son tres pinzas, una tabla de diseño, otra pinza, un cortafrío y la caja para almacenar vamos por dentro, como vemos tiene las tres pinzas, un corta un punta redonda, el corta frío, un punta plana y una pinza doblea pequeña y aquí vemos la la tablita de diseño, súper linda y es muy práctica, bueno de esta cadena que es el código 10264 es una cadena de aluminio, tiene un, unos eslabones muy lindos, como vemos tiene tres eslabones unidos por una argollita más grande, de estos vamos a coger estos dos eslabones, entonces vamos a abrir esta parte de aquí, entonces aquí vamos, pasamos a cortar 11 tiritas de 5 centímetros de la cadena 11702, son 11 estas tiritas de 5 centímetros cada una, Yo ya las tengo cortaditas y vamos a cogerlas con una argollita Vamos a coger 5 tiras y con otra argolla vamos a coger 6 tiras. Entonces vamos a colocar en esta argollita 5 tiritas o las 11 tiras, porque tenemos que hacer dos grupitos. Bueno, aquí tenemos el primer grupito. Recuerden que son 11 tiras de 5 centímetros. Entonces en el primer grupito cogí 5 tiras y lo vamos a colocar en uno de los tres eslabones que vienen en el grupito. Entonces yo lo coloqué en el de la mitad. Entonces, aquí lo colocamos y cerramos. Estamos trabajando con el kit viajero, que es práctico. Es muy práctico porque evita que se nos vayan a rodar las cositas. Y vamos a hacer, vamos a colocar el otro grupito. Entonces cogemos lo mismo en una argollita, Vamos a unir eh, los, los, las seis tiritas que tenemos. Listo, entonces ya hemos colocado un grupito de cinco, ahora vamos a colocar el otro grupito de seis, de seis cadenitas y la vamos a colocar en, en, la, en, el, en la misma argollita que colocamos el otro. Y vamos a cerrar, como pueden ver es una forma muy fácil de hacer esos lindos aretes ya tenemos la mitad del arete y ahora le vamos a colocar un setting con un cristal 10x14 para que le dé más brillo y le dé más cuerpo a nuestro arete entonces vamos a coger una argollita que es la 5078 es una argolla más grande porque aquí lo que necesitamos es poder coger todos los eslabones entonces vamos a pasarla por los tres eslabones para que nos sostenga todo el arete y no se nos vaya a torcer y vamos a colocar el setting aquí Cerramos y ahora sí vamos a colocar el cristal. Entonces, colocamos el cristal dentro del setting, la cajita. Recuerda que ellos tienen unas uñitas. Vamos a sostener aquí duro y con la pinza, eh, la pinza punta plana vamos a cerrar las, las, las uñitas o las pestañitas del setting. Una por una. Para que nos sostenga el cristal. Revisamos cómo pues nos queda paradita, y ya de esta forma hemos terminado estos lindos arites. Bueno, espero que les haya gustado los aretes que hicimos el día de hoy. Los pueden lucir con blusas negras o blancas porque son muy lindos. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net. Chao, chao.